¿Por qué es importante cuidar de nuestra salud mental? Pues porque además de las afecciones propias de la salud mental, esta afecta a nuestra salud física. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha establecido una relación entre ambas. Dice que cuando una está mermada, la otra es susceptible de estar afectada. Por ejemplo, cuando tenemos dificultad para realizar una tarea, bien sea por la edad, por una lesión, nuestro estado de ánimo decae, se ve afectado. Y al revés, sucede lo mismo. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha establecido una relación entre salud mental y el incremento en los accidentes cerebrovasculares, en la diabetes tipo 2 o en las afecciones cardíacas. Otros ejemplos, pues cuando nuestro estado de ánimo está alterado por un problema eh, con nuestra familia, con eh, laboralmente, eh, con amigos, Nuestras, nuestra apetencia de realizar tareas físicas se ve mermada. Y al revés, cuando estamos afectados en nuestro estado de ánimo. Si realizamos una acción física, como puede ser correr, salir a pasear, ir en bicicleta, bailar, nuestro estado de ánimo mejora. Son ejemplos de cómo existe esta relación directa entre salud física y salud mental.